Eh, comes durante 8 horas, durante 16 dejas de comer. Eh, luego bebes solo agua. Esto y, es como... y si encima no haces deporte, adelgazas. Efectivamente. Bueno, esto es un poco... Eh, Pero he inventado todo, por si sí, alguien sí. tenía dudas. Esto es un poco... Lo que vamos a hablar es del ayuno eh, intermitente o de que restringamos un número de horas sin comer. Vale. Y esto pueden ser días o horas. Y hay muchas versiones y hay muchas muchas historias. Estamos muy de moda y a mí me gusta hablarlo, pues como bien decía Inés, por el Zapataki, vale. que va a realizar uno de ellos. ya os digo cuál es de estos. Eh, también el fundador, el, el CEO de, de Twitter Twitter también realiza uno de estos, y a mí me preocupa cara a las navidades, donde las personas van a darse un atracón de comida y a lo mejor piensan que esto puede ser una solución compensatoria. <risa> ah, vale. Claro, me pongo tibio Nochebuena, pero el 25 no como nada, ¿no? Y efectivamente, todo al revés. Y, me, me, me el 25 me lo como o, todo hola, y, y, y, el, y, el y el 26 <risa> lo voy hacemos así. Voy por Entonces, hay muchísimas opciones, pues hay algunos pero, que no... Antes de que empieces, te sí. quiero hacer una pregunta muy rápida. Sí. O sea, ¿es sano hacer este tipo de ayunos o no? no? No, es sano y el gran problema es que no todas las personas lo pueden hacer. No hay evidencia científica de que esa pérdida de peso se mantenga a medio y a largo plazo vale. y que ayude también a otros factores que están asociados con la obesidad. ¿Quién no va a poder hacer absolutamente nada de esto? Niños no la van a poder hacer, personas ancianas Parece no la pueden cajón. hacer, personas con poca masa muscular tampoco podrían hacerlo. Enfermos, como con una hipercosterolemia o, o enfermos con... Eh, personas que hayan padecido trastornos de la conducta alimentaria mujeres embarazadas, lactantes o que estén buscando un embarazo es decir, que si alguien se anima a hacer esto debería de hacerlo con una supervisión o de un médico o de un detista nutricionista colegiado. Venga, pues vamos a conocer algunos de los ejemplos que nos has traído, por vale. favor Mónica eh, Lo primero que hay que entender es qué significa el ayunar, pues en cuando estamos ayudando en las horas o en los días lo único que podemos beber son agua o líquidos de este tipo y el resto pues comeríamos podemos vale. decir o nos sugieren que, oye, come, para y come. Tú eliges durante la semana los días en los que no vas a comer absolutamente nada, nada y solamente vas a beber este líquido. Esta sería una de las opciones. O sea, tiene, claro, tiene, evidentemente tiene que ser entonces días alternos: uno sí, uno no. O, pero el de no, nada. Claro, nada, absolutamente y el de sí, nada. Mucho. Solo ese es el grandísimo problema: que te dicen que cómete lo que tú quieras. Entonces, yo siempre he puesto estas opciones. Si yo el día que como lo que me voy a comer es una hamburguesa, un bocadillo de panceta o no sé qué, al final no hay una compensación pero, y no pero... tiene mucho sentido. Hay otra opción, que no nos comer dice, por comerte una hamburguesa. A ver, bueno, a priori yo tampoco parece que tenga mucho sentido. Sigue, por favor. Hay otra otra recomendación que nos dicen, durante 16 horas no comas absolutamente nada y come durante 8 horas. Esta es la que hace el zapataki. No come durante 16, 16 horas seguidas. y come durante 8, efectivamente. Zapata que se levanta a las 9 y no puede volver a comer 12 más 4 hasta la 1. Esto es lo que nosotros hacemos a la inversa. Nosotros no comemos y dormimos 8 horas y comeríamos durante ah, 16. Vale. Hay otras que nos dicen: dos días a la semana no comas. Y estos días pueden ser <risa> alternos o continuos. Entonces aquí veríamos un día, nos pondríamos el de esto: de este día no como. Lo puedes hacer sábado, domingo, lunes, martes o lunes y jueves. Es como tú quieras. Esta es la que hace el CEO de Twitter, la que se llama Una comida al día. Y en esta bueno, hay preso. una... Porque él dice que dos. casi no pierde tiempo. Ah, bueno. Vale, entonces bien. hay que autorrentabilizar el tiempo? Chili con Silicon y funciona como funciona. Efectivamente. Entonces nos dicen que el platito sea de 28 ¿Sí? centímetros y que cuando te eches para comer que no supere 7 centímetros y medio el <risa> volumen. <risa> <risa> o sea, que aquí, a claro, porque. A tener, a tener que preparar el, el menú con escuadra y cartaboy. <risa> y con una regla. ¿Y, y todo esto que nos vale. ha traído? ¿Qué ocurre? Que todo esto es un atajo. ...que realmente nos puede llevar a tener voracidad... ...esto que hablamos mucho las personas, el ansia... Sí. ...que generemos trastornos de la conducta uh -huh. alimentaria... ¿No? ...y que después vayamos a opciones que son mucho más calóricas... ...como puedan ser pues las pizzas, los ensalados, la salsa... ...todo esto de aquí que al final es rico en azúcar, en, en sal... ...y en grasa que no nos va a beneficiar a nuestro cuerpo... Vale. ...lo que sí que está demostrado que funciona... ...y en el informe de la Comisión Europea que ha salido hoy... ...en, en colaboración con la OCDE nos dicen... ...en España somos los más longevos... Sí. ...somos los más longevos porque hacemos una cosa... ...que se llama dieta mediterránea... Sí. ...pero aún así en España es un 12%, 57.000 personas... ...estamos muriendo por una mala alimentación... ...¿qué es lo que sí funciona?... ...que cada día nosotros incorporemos... ...proteínas como la de la carne, el pescado, los huevos... ...frutos secos, frutas, verduras, aceite de oliva... ...esto sí que funciona, no solo para no coger peso... ...sino para perderlo y mantenerlo a lo largo del tiempo...